Estoy, estoy, estoy, El rey, de la cumbia en México. El, el rey de la cumbia en México. El rey de la cumbia en México. El rey de la cumbia en México. Esta también así de la inspiración tan tan tan tan tan tan viva. Un día nace de la inspiración tan tan tan tan tan tan, tan, tan. Ya que tan tan estamos capacitados para tan en cualquier género Hola a todos los Hola Gracias por tu preferencia. Gracias por tu preferencia. La reina Fuentes, la reina Fuentes, desde el barrio fino de Iztapalapa, Colonia Garista, Colonia Garista, desde el barrio fino de Iztapalapa, Colonia Garista, Colonia Garista. Los Berracos del Sabor. 100% Lighting blues de Corazón. Los Berracos del Sabor. La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo. 100% Nancy Plus. 100% Nancy Plus de corazón.